Con el MEG no hemos llegado aún a esa etapa en el sistema abierto donde no hemos puesto la retroalimentación, pero es posible hacerlo. Solo hemos trabajado con una sola cosa a la vez. Esto, se lo, esto es lo que tenemos con el MEG. Y aquí está lo que podemos hacer con el MEG. Esto ha sido probado de forma legítima en la física. Bueno, supongamos que aquí tengo una bobina toroidal. El toroide está enrollado alrededor así, de esta forma, en el círculo, en todo lo largo acá, de forma muy ajustada y cerrada, hasta que se cierre del otro lado. Lo que ocurre con una bobina toroidal es que el campo, campo B, está confinado dentro de la bobina. Este no puede escapar hacia afuera. Normalmente el campo magnético se propaga por todos lados en el espacio. Necesitamos saber dos cosas. Un campo o cualquier campo de fuerza no es el campo primario de la naturaleza. La cosa primaria es siempre un potencial y es llamado el vector de potencial magnético A. Es un nombre, vector de potencial magnético. Ahora, el vector de potencial magnético es una bestia misteriosa. Este tiene dos componentes básicos, uno es el remolino o giro, es la componente espiral, la, la expresaremos como delta cruz A, y esto es lo que llamamos campo magnético B, y normalmente este esconde el otro, el otro componente. Lo contiene y no podemos ver en dónde está. El, el otro componente es el que lo, lo, no, no tiene una espiral. No es una espiral, se mueve recto. Así que, así que su espiral o torsión es cero. Pero aún así es un potencial real. Si tomas esta bobina toroidal, primero que nada tenemos que pagar para tener este campo B contenido. Este fue descubierto por Aharon Nordbohm Nord en 1959. Que cuando tenemos un campo B, lo dibujaré aquí. Este sería el campo B desde este punto de donde sale que realmente es un dipolo. Y aquí está el un campo B propagándose por el espacio. Sé que este es el vector de potencial magnético espiral A que vimos y este oculta el otro componente que no puedo ver. Este se ve así. Este se ve si este tomas todo este campo B con su componente espiral y lo comprimimos o succionas en una pequeña área localizada de modo que no pueda propagarse por el espacio. Entonces se manifiesta este componente escondido lo que no está curvado o libre de torsión es un potencial. Así que, ¿no es esto interesante? Si fijas un campo B en un pequeño espacio, en vez de propagarlo por todo el espacio, tienes todo este campo B, o energía que se habría dispersado en una pequeña área, justo en tu mano, pero afuera lo que obtienes es todo un montón de energía extra en forma de potencial no espiralado. Esto es maravilloso. En su forma no curvada o espiralada, forma un campo magnético. Así que, si he obtenido un campo magnético, es por haber mantenido todo mi campo curvado, localizado, o concentrado en este punto. Y afuera tengo toda esta nueva componente de energía que no tuve que usar inmediatamente del exterior disponible. ¿No es interesante? Porque aparte de todo, es fácil de colectar. Todo lo que tienes que hacer es cambiar su velocidad, el periodo de cambio de A partido de T produce un campo E en la dirección opuesta al campo A, la cual estaba oculta. Esto hace un campo E y la magnitud de este campo E e's que provoca este campo eléctrico E- es proporcional a la velocidad del cambio de esto, el tiempo o periodo del cambio. Ahora, ¿no sería esto interesante si pudiera encontrar un material de núcleo de transformador que pudiera hacer una localización del campo B que tendría si lo hiciera así? En vez de solo ver un campo B, en mi transformador tendría el campo B ahora dentro del núcleo o el material del núcleo, pero por fuera del material del núcleo tendría un nuevo recurso de energía extra de mi ambiente y todo lo que tuve que hacer es perturbarlo. Y y este hará campos eléctricos que regresarán al sistema y aportarán una energía real de un campo eléctrico al sistema, que normalmente ningún transformador común hace. Esto, esto es lo que hacemos con el MEG. Encontramos con estos materiales nanocristalizados, los cuales constituyen los nuevos transformadores encontramos una nueva construcción de núcleos más allá de los normales con materiales nanocristalizados, nanocristalizados. Hay dos tipos o tres. Si hago un núcleo de transformador de este material, aquí lo dibujaré un simple... Esto es solo un diagrama, no representa la verdadera forma de cómo está hecho. Cualquier fuente de campo magnético, por ejemplo, si tengo una bobina de entrada aquí, y estoy pagando por esta entrada, todo, todo el campo magnético de esta bobina es, es con, contenido en este núcleo. No se sale hacia afuera. No se sale hacia afuera o al exterior, interesante. No puedo probar esto. ¿Cómo puedo probar esto? Coloco un imán permanente muy ajustado a través del núcleo, con el polo norte aquí y el polo sur aquí, y tengo un buen contacto acá, no hay espacio de aire. Estos imanes son muy fuertes. Están justo en medio del núcleo cuadrado del transformador. Y después tomo el un instrumento para medir campos magnéticos, y medimos el campo magnético B, y colo coloco este, digamos, en el polo norte, y mi instrumento no mide ningún campo magnético, o casi cero. Es imposible tener total contacto. Tendrás por lo menos un poco de aire ahí, así que habrá una medición muy, muy pequeña, pero esencialmente un campo magnético cero justo en la superficie del imán. Así que, así que esto prueba que todo el campo magnético que normalmente escapa por todos lados está siendo succionado dentro del núcleo y se queda ahí. Cuando posicionas el campo B y exponemos este campo solamente oculto y sin torsión, un potencial que es llamado Efecto Aronorau-Bohm, Aronorau fue estudiante de Bohm, Bueno, eh, David Bohm, David Bohm fue el maestro de Achanorov, como saben. Y en 1959, él publicó un artículo muy formidable y fundamental en una serie de revistas de física, exponiendo este efecto cuando posicionamos este campo magnético afuera en el espacio alrededor de este núcleo, no dentro del núcleo, sino afuera del núcleo. Aquí aparece este potencial A, pero es un potencial sin torsión ahora. Esto es un extra, ya no, yo no pagué por él. Para ponerlo en un lenguaje más claro, el efecto arnold ¿sí? transforma el espacio alrededor o área localizada, lo que significa que tienes una energía adicional disponible en este espacio. Está probado de forma rigurosa en la literatura. No lo tienes que probar. Hay 20,000 páginas que lo explican. Pero está en la ingeniería, no está en la ingeniería eléctrica, pero sí en la física. La diferencia aquí en el MEG es que no tenemos que pagar por lo que este material hace. No tuvimos que pagar para obtener esta potencial extra A de energía formado afuera del núcleo. Esto es gratis. Y viene del mismo espacio-tiempo, que es una alteración de este vacío. Es el resultado del hecho de que este material del núcleo hará gratis lo que pagué para hacerlo en el toroide primero. Solo es gratis. No lo tengo que pagar. Si hay, hago un toroide, tengo que pagarlo y no puedo, te no, no, no puedo tener este efecto y... Todo lo que pueda sacar, pero no tengo que pagar esto. El material hace esta acción extra por mí. Esto es lo, lo hermoso. Por cierto, el efecto de los materiales en esta es una cosa que ya reconocida en la termodinámica en sí misma como una violación de la segunda ley de la termodinámica. El efecto de los materiales en memorias y toda clase de cosas. Lean estos libros de termodinámica moderna, lo que tiene que ver con sistemas de desequilibrio, y encontraron que esta es una de las áreas donde es sabido que en termodinámica se ve violada la segunda ley, así que no tengo que probar nada. Ha sido hecho por muchos ganadores de premios Nobel en ciencia. Así que ahora... Así que lo que tengo ahora es una situación interesante. Tengo esto que parece un transformador normal, pero hay una cosa muy anormal sucediendo aquí. Todo el campo B está ahora confinado en el núcleo a su alrededor. Y a su alrededor tengo todo el campo magnético, la energía remolinada que normalmente tenemos en todo transformador. Tenemos todo y no... Hemos perdido nada, pero adicionalmente hemos obtenido esta energía extra en el espacio fuera del núcleo. Y cada vez que hago una perturbación en el núcleo desde mi bobina de entrada, de esta forma inteligente, poniendo un pulso, una serie de pulsos que crecen y decrecen en poco tiempo. Si deseo un campo E más grande, hago un pulso creciente más agudo, un pulso decreciente igualmente. Así obtengo un campo E en una dirección y otra cada vez. Y lo que sucede es, es un espacio acá en que puedo poner las bobinas que desee en este núcleo. Vamos a poner una bobina de entrada, de, de salida acá. Digamos que es nuestra salida. Pareciera que está al revés, pero no importa, está bien, está es mi salida y tengo una carga. Pero en este espacio fuera del núcleo voy a subrayar el núcleo aquí para que lo podamos distinguir mejor. En este espacio fuera donde está mi potencial sin torsión A Colocaré una rayita sobre la A para apuntar que es el movimiento recto A, no es el movimiento remolinado. No es un campo magnético en absoluto. Cada vez que sacudo o perturbo este potencial A, esto provoca un campo E. E igual menos de A partido de T. Y, an, y entre más agudo es el cambio, más grande es el campo E del espacio alrededor del núcleo. Esto no pasa con ningún otro transformador en el mundo, que sepamos. Desde el espacio afuera del MEC, se forma este tremendo campo de fuerza E que se irradia dentro de las bobinas enrolladas en este transformador. Así que cada bobina en este transformador peculiar mmm, podría tener una docena de bobinas aquí. Cada una con su función propia también se convierte en una bobina de entrada que capta esa energía que entra del vacío en forma de campo eléctrico, no en forma de campo magnético. El efecto más grande del meg es un transformador de campo eléctrico, no un transformador de campo magnético. Estamos usando un efecto de ajonalón Bond, ya probado, y que está en 20,000 páginas que te dicen que es real. No lo soñamos, solo, solo encontramos la forma de hacerlo mejor y gratis. ¿Y cómo hacer que suceda con un nuevo material que lo haga por nosotros? En vez de hacerlo con toroides que pagamos y perdemos todo, entonces cada bobina capta campos E y están en fase. Y es otra cosa muy buena en lo que es la salida. Un transformador normal en su salida estará arriba de 90 grados o 85 grados. Siempre hay alguna resistencia, pero siempre tendrá alguna rea reactiva pura en su salida. Pero no es así en el MEG. En el, tendrá como mucho dos grados. Estará esencialmente en fase. Es casi potencia pura. Pero no importa, no potencia reactiva. Y está en forma de pulsos. Así que lo que tenemos que hacer es eh, agregar otra unidad aquí una unidad estándar para convertir esta energía de pulsos a una clase normal de energía oscilante o corriente directa, no importa. Adquirirla de personas expertas que lo hacen de forma eficiente. Pero lo que realmente tenemos no es un transformador común. Tenemos una potencia extra que entra desde el ambiente que no tenemos que pagar. Esta es la clave. Ahora vamos a dibujar el meg y parece similar a nuestra loca bomba de calor. que okay, tengo mi sistema aquí que llamamos el meg Y haré un sistema abierto con un operador de entrada por, lo, por el que pago a la compañía. O la pagamos también cuando la hacemos una batería, cualquier cosa. Pero ahora desde el ambiente tengo esta extra de entrada. Y, y voy a poner una raya sobre la a. Y cuando lo perturbo, se pasa a ser de da, dt, igual menos e. Lo que no está saliendo, sino que, que está entrando. Así que tengo una extra energía de entrada, gratis, dentro de, mis estima, dentro de mi sistema, desde el ambiente. Solo poniendo una parte de la entrada, lo demás es gratis. Lo obtuve como una atracción extra añadida así que, si pongo una parte en la entrada, y, lo, y obtengo la entrada desde el ambiente el no curvado, o potencial activo del ambiente, el campo y E si lo capto digamos en cinco partes bueno seremos un poco conservativos aquí eh, no voy a poner 10 o 12 o 100 partes porque quemará los cables y se destruirá el por completo pero supongamos que pongo cinco partes hago un ajuste de tiempo de carga y descarga hasta tener cinco partes de entrada Ahora, Ahora sí, en la entrada tengo seis partes en total. La parte que pagué y las cinco que vienen del ambiente y no pagué. Así que tengo en total seis partes. Un, trans un transformador normal podrá estar en 85% o 90% de eficiencia. Recapitulando, est estoy pagando por una parte en la entrada. Lo, que, lo, lo del ambiente está ahora condicionado por el ajuste que he hecho en la entrada, hasta obtener el efecto, hasta tener cinco partes de entrada. Ahora tenemos seis partes de entrada en total. Ok, ahora supongamos que esto es 90% eficiente. Así que en la salida tendré 90% de las seis partes, que serían 5.4. Así que la energía que tengo en salida son 5.4 partes. Okay. Okay. ¿Cuál es el COP entonces? Si tengo en la entrada una parte y en salida son 5.4, dividimos esto dentro de 1, el COP sería igual a 5.4. Obtuve 5.4 veces más energía utilizable, en salida, que lo que puse en la entrada. Esto es un convertidor de energía, así que al añadir esta tapa aquí para convertir esto a una clase de energía estándar, ya sea corriente directa, de cierto voltaje o en AC, tendré alguna ineficiencia aquí que, que lo bajará a unas tres partes, digamos que dividimos dos partes casi a la mitad. No tenemos mucha eficiencia en la conversión, por cierto. Tendremos que usar una cosa chapucera o cualquier otra cosa, pero aún usando el más malo, una vez que lo pongamos con una carga que que haga funcionar luces, motores, Estamos poniendo una parte y estamos obteniendo tres partes. Tenemos tres a uno, un cop práctico de tres. Esto sería el estándar con un MEG. Ok, ahora la pregunta sería, ¿por qué no tenemos uno de estos Meg en el supermercado o en una producción en serie siendo distribuido por todos lados? Es una buena pregunta porque veremos por qué no se hace. Lo que está sucediendo en el meg que ya vimos es que señalamos que el campo E golpea cada una de estas bobinas. Hay un poco de desfase, no todas están en la misma fase. Y y cada bobina, una vez que toma un campo E, eh, enciende todas las demás y todo está recibiendo retroalimentación. Es, todo esto es una gran situación no lineal y esto es la piedra en el zapato al tratar de hacer mediciones precisas. Tratar de medir señales individuales es un, en, un, en una señal densa del ambiente. No es una cosa simple que cualquiera pueda hacer. Esto requiere de instrumentación especial, equipos altamente especializados. Olvídense de sus osciloscopios normales y otras pruebas. Nunca probaremos, podremos contratar todos. Solo haces con prueba de error las cosas y lo ajustas hasta que queda casi óptimo. Lo que necesitamos ahora es hacer Toda la modelación y trabajo preciso para que funcione con un modelo matemático para que funcione con la forma y característica de ciertos materiales y cómo la afecta, en fin. Esto es el trabajo de todo un año arduo, tener al menos cuatro especialistas en diferentes áreas para hacerlo. Estamos tratando de medir todas estas señales exactas y resolver lo que podríamos llamar la función de transferencia, un modelo matemático exacto para la función de transferencia del MEC. Si los construyes en un fuera de fase, de modo que se vuelvan sustractivos en vez de aditivos, has construido el peor de los transformadores. Sería mejor tirar todo esto y construir un transformador normal. Pero si los haces aditivos, superas a cualquier otro transformador del mundo porque va más allá de la sobreunidad. No tenemos un buen control y buenos modelos en todo esto. Lo que tenemos que hacer es ajustar todo a mano, y esto no es ciencia. Tenemos que seguir ajustándolo. Así que, lo que tenemos que hacer es un muy interesante y alto sistema no lineal de control y ajuste del problema. Tenemos que tener un modelo para el modelo de esto. Tendríamos que tener un agronomobon como especialista. Las mediciones de agronomobon, estos individuos están muy bien empleados en otras partes, y algunos conocen nuestras mediciones. Podríamos hacerlo, pero son muy caros. Tenemos que tener estas personas que conocen las teorías de oscilaciones no lineales, y también debemos tener otro que sepa de sistemas de control y oscilaciones no lineales. Todas son especializaciones. No andas buscando por tu universidad local o en tu PhD a por alguien que lo haga. Las, in las interacciones deben tratarse con diseño, ciencia y modelaje, en vez de solo entretenerse con esto. Hemos gastado 9 millones de dólares, un año de trabajo, un equipo que incluye no solo tipos normales, sino estos cuatro especialistas que contratamos. Es un costo bastante alto, como ven. Y están a tiempo completo, con paga. Y ellos no estaban buscando empleo. Bueno, normalmente tratamos de usar algo que le dé energía a alguna otra cosa, así que vamos a reducir lo que pagamos en salida y vamos a reducir como a unos 120 voltios o algo parecido, ya que podemos producir mil voltios o 5000 voltios en la salida de esto y quemar todo. Normalmente, como entrada, ponemos una batería y la colocamos delante de un circuito que da un pulso, un sucheo, que la haga oscilar y hacer el ajuste necesario para que trabaje a las varias frecuencias a la que queramos. Es así una pesadilla. Es una pesadilla hacer los ajustes apropiados. Pero cuando, cuando hacemos el ajuste exacto, esto va... en verdad produce lo que hemos expuesto en el diagrama. Como podemos ver de inmediato, este no es un problema sencillo. Así que no voy y solo compro nuestros formadores, los uso, si se queman, los vendo a una chatarrería. Así que tienes que encontrar la forma de financiar esto. La comunidad científica normal no lo va a financiar. Dicen, no puedes hacer esto, olvídalo. Así que lo que tendrás que hacer es tener un capital de riesgo. Miran ustedes, esto es una ruleta rusa, pero sí, hay buenos capitalistas de riesgo que podemos usar, aunque hay algunos que no. No se puede discutir esto con agencias gubernamentales, que ya lo hemos hecho. Debo decir, y solo te robarán la idea y la patente, y te quedas sin nada. Así que tendrás que tomar el riesgo con estos capitalistas. Tendrás que convencerlos de que tu inversión es buena y se justifica. Si miras los análisis de riesgo, son bastante buenos. ¿Qué tan grande sería la recompensa de sistemas autogenerados y sistemas que producen una salida de 1 a 3 eléctricamente? Una vez que lo echemos a andar, en el año que queremos hacer, tenemos buenos modelos y podemos eh, diseñarlo de forma anticipada. Podemos poner las bobinas exactamente donde las queremos, en donde las queremos, exactamente con la orientación del agua. En fin, una vez que hagamos todo esto, podemos construir todo el sistema y trabajará como lo hemos planeado. hace la tecnología y la ciencia, no lo dejamos sin terminar. Tenemos, tenemos todo el laboratorio para esto. Y ha sido un éxito. No tenemos lo que se requiere para producir esto en masa y poner en el mercado. Estamos resolviendo los problemas de control primero. De, tenemos que hacer esto primero. Ahora, en Norteamérica, tendemos a ser un poco despistados a menudo. Tomamos la teoría de oscilaciones no lineales y el control de las ondas no lineales, y las hacemos por separado. Si usas el sistema de control de Norteamérica, te estarán persiguiendo por los próximos 10 años. Si vas con los rusos, se burlarán de ti como el diablo, y te dirán que no hay problema. Cualquier rango de investigaciones, podemos controlarlas fácilmente con nuestra teoría. Ellos ponen las dos juntas como un solo campo. Afortunadamente, su teoría de control, que es muy superior a la nuestra, está ahora disponible en nuestros libros. Tenemos muy poca gente que entiende esta, esta capacidad y este sistema. Así que vamos a saltar todo esto e iremos directamente al sistema y usarlo para empezar. Una vez que tenemos el modelo matemático y tenemos la fenología y tenemos las, la habilidad de diseñar y construirlo y que trabaje con el menor impulso... Y, y este punto, estamos listos para producirlo y comercializarlo. Por ahora, todavía no. Estamos listos para los últimos preparativos de desarrollo desde nuestro laboratorio y que ha trabajado exitosamente para el modelo de preproducción, listo para ir directo a la ingeniería de producción. Thing that we Tenemos el reconocimiento y la certificación del mecanismo que utiliza este espacio alrededor, el efecto al bomb. Y esto está en la literatura y está probado. No lo tengo que probar yo. Así que, ¿está científicamente probado? Sí. ¿Pero ¿se lo aceptará la comunidad científica? No. Porque lo que ellos hacen es que dicen, no, esto solo es un problema eléctrico, eh, ingeniería eléctrica, no se puede hacer eso. Ahora, ellos han estado usando el efecto General Bond desde 1959, pero lo han estado pagando como pagar un tour de automóviles, no en forma gratuita. También todo el mundo lo usa, lo usa cuando hacen pequeños experimentos y previtas con mecánica cuántica, pero nadie lo ha pensado en usar para verdadero potencia. En general, la operación y el control es a través de ondas cuadradas, no es exactamente una onda cuadrada es un poco más puntiaguda cuando sube o baja y es ajustable tanto en el ancho del pulso como en la frecuencia es tan ajustable como se pueda cualquier ajuste lo afecta mi pregunta es si el único problema es que ya en funcionamiento pueda sobrecargar o derretir el aislamiento no eh, no, no es el real problema este problema ya se ha resuelto a través de la frecuencia. El problema que sí es un poco difícil realmente es donde se tienen esas altas situaciones no lineales donde hay sobrecarga y retroalimentación. En realidad tenemos una señal del ambiente muy densa dentro de esto. Tienes que medir señales individuales en una señal densa del ambiente. Esto es lo trabajoso. En teoría, puedes construir, por ejemplo, un sistema donde todo esto está calibrado automáticamente. Una vez tienes y has hecho la tecnología y el medio, sí, claro que sí. Ahora si queremos realimentar este sistema, eh, volvamos al esquema, tomemos un sistema eficiente real, digamos que... Digamos que tiene una eficiencia de 1.0 porque no puede ser del 0.9. Si lo hacemos de la forma adecuada, para calcularlo de forma fácil, pongamos una retroalimentación aquí y digamos que es del 1.0, es del 100% eficiente. Así que no me preocupo por esto porque este 5.4 es más grande. Estoy usando mis tres que obtengo de Real Trabajo con toda la carga en las salidas. En las salidas son 5.4, pero al final obtengo tres, porque estoy pagando un conversor. No será mucho, pero seré un poco conservador. Pero, pero tengo, más, tengo mis tres, ¿ok? Con este 100% o casi 100% voy a retroalimentar una parte y voy a dejar 2.0 como salida. Pero una, una parte que estoy retroalimentando puede constituir mi generador, puede sustituir mi generador. Y no se terminará. Ok, ahora he reducido a 2.0 lo que inicialmente eran 5.4. Pero esto es energía libre, viene completamente del ambiente. Esto que viene del ambiente no lo estoy pagando. Esto equivale a un panel solar o a un sistema hidroeléctrico o eólico, o un cope ahora, Isucope es ahora de infinito con un sistema de retroalimentación. Una vez que esto es estable y está operando con toda la carga, con todos los controles trabajando ya estabilizados, entonces desconecto el generador. Esta es la condición de Crown, Por cierto, Crown estableció esto en 1945. El gran Gabriel crown quien construyó un resistor, negativo, un resistor negativo y sistema autogenerado. Un analizador de redes de la Universidad de Stanford estableció la condición para hacer sistemas autogenerados. Así que estamos utilizando el sistema de Chrome. No puedo decir el nombre de la universidad que trabaja con nosotros. Estamos trabajando con una universidad extranjera. Tuvimos que hacerlo fuera de los Estados Unidos antes de encontrar una y tener acuerdos de confidencialidad o dispuesto a firmar acuerdos de no divulgación. Un inventor no puede trabajar sin estos acuerdos de, de, de, de no divulgación. No puedes ir y hacer todo a la ligera, solo patentar todo y ya. Pero si, si tienes eh, acuerdos de confidencialidad puedes trabajar. Podrías encontrar una universidad fuera de los Estados Unidos que trabajen bajo estos acuerdos porque eh, los eh, ellos sí están acostumbrados a trabajar con, con, con patentes y tratan de colaborar con estas patentes tuyas también encontramos una en un buen país y estamos muy satisfechos con ellos, trabajando muy de cerca ellos son puramente científicos, independientes, y no aceptarán que los financiemos. Ellos usan sus propios recursos. No es mucho, pero hacen, lo hacen así. Así que son científicos independientes, autosuficientes. Las cosas que he descrito y que tenemos que hacer antes de la preproducción lleva como mínimo un año de trabajo, un millón de dólares mínimo, especialistas que debemos tener equipo equipo nuevo nuevos métodos de pruebas gente que gente que pueda hacer que lo pueda hacer es algo muy caro no es barato pero es nada comparado con lo que han, se ha gastado en fusión caliente o todas las otras cosas de ese tipo han sido muchos millones Aquí esto es escalable y se puede multiplicar. Ahora, hay otra forma en que lo podemos hacer. Podríamos vender acciones o recaudar acciones de otros inversores u otro tipo de trances con todo nuestro equipo de trabajo. Pero preferimos no hacer esto. Estamos buscando un único socio con un capital de riesgo con quien podamos trabajar. Este es un grupo de personas honestas y podemos trabajar con acuerdos mutuos y mutuo beneficio e ir adelante pero nos tengamos a ceder el control de esto habríamos obtenido fondos si si cediéramos si el control de esto y garantizar con esto que nunca se venderá no lo veremos Así que aunque nos preocupemos, haremos lo posible por tener fondos para garantizar que esto llegará al mercado y dar un golpe como nunca a la humanidad. No vamos a poner esto en un estante y, y que pase como un sistema más que nunca llegará. Cuando energizamos un circuito, lo que realmente hacemos y ponemos en marcha, eh, olviden lo que dicen los libros, olvídenlo. Esto es, ha sido hecho muchas veces atrás. Supongan que tengo un generador aquí. Trataré de hacerlo algo tosco aquí. Eh, obviamente tengo un polo positivo y un polo negativo. Y lo hago girar, lo hago girar con una manija en el eje. Mi trabajo es hacerlo rotar. Lo que ocurre cuando giro el generador, hago una fuerza mecánica dentro y tengo que hacer un trabajo, pero no es lo que quiero, lo que quiero es un campo magnético rotatorio, así que tengo que girar el eje de forma mecánica dentro del campo de energía magnética que requiere un trabajo, por eso debo girar el eje. Una vez tengo la energía magnética aquí, aquí tengo las líneas de saliendo del generador hacia todas las cargas por cientos de millas desde de donde va toda la energía magnética. Esta energía no deja el generador, no se va afuera hacia las líneas, no va afuera de las cargas. Lo que, lo que hace el generador es presionar las cargas positivas donde supone que está la terminal positiva y esta es la negativa. Esta presiona las cargas positivas y de esta forma sobre esta y esta presiona las cargas negativas. De esta forma. Separa las cargas que hacen una pequeña torsión en el espacio. Por aquí hace esta positiva y esta negativa. Esto hace el entero circuito un en dipolo, todo convertido en un dipolo y en todo el área tenemos esta bipolaridad en todo lo largo, aquí extraemos energía del vacío. Y es depositada en el circuito, pero la energía no viene del eje de que gire en el generador. Una vez que hago el dipolo, la energía proviene del vacío hacia el dipolo. Aquí un dipolo, aquí otro dipolo, por el circuito. Y así que tenemos energía naciendo del circuito por todos lados, entre las polaridades. El dipolo más grande está aquí en el generador, ¿correcto? Salimos de acá llegamos a esta corriente dipolaridad, la llamamos un circuito haciendo una diferencia de potencial entre las dos líneas. Eh, cuando potenciamos este circuito, creamos una pequeña fuerza de campos que empujan los electrones como una corriente de la carga y disipamos algo de energía en la carga. Y hay algo de pérdida por todo esto. Es, es, todo esto es free, excepto lo que está dentro del generador que tenemos que sacar en el cable. Así que toda la corriente se mueve de esta manera, y de esta otra. Así que lo que tenemos es, desde este polo positivo, al, alrededor de este circuito a este punto, este es el punto de tierra. El voltaje es el mismo al ir a este otro punto, contra la fuerza electromotriz. Así que hacemos que todas las corrientes salgan hacia la carga, así que, Hacemos que la misma corriente regrese a esta carga separada. Que van, que con mucho esfuerzo pagamos y con dinero para separarlas. Colocamos las cargas para que salgan y destruye el dipolo. En el momento que destruimos el dipolo, perdemos el flujo de energía. Perdemos el flujo de energía del vacío, porque ahora no hay una rotura de simetría, así que tenemos que girar el eje del generador una vez más y hacer un poco de energía de campo magnético, a modo que podamos hacer que las cargas se separen y recomponer el dipolo y cortar el flujo de energía del vacío otra vez. De este modo, de este, este circuito cerrado de corriente usa la mitad de la energía, toma la free energy para destruir la dipolaridad. Así que pagamos parte de esto y nos ocupamos mucho para, para la propia generación y perdemos por continuar destruyendo su dipolaridad. Y el, y el recurso de la energía del vacío antes que podamos alimentar una carga. Esto es una estupidez de circuito que alguien pudo inventar para alimentar ese sistema, pero es algo que nos simplifica y nos facilita las cosas. Y esto forza a la contraunidad. Siempre vamos a tener menos poder en la carga del que tenemos que poner para mantener girando el generador. Y en consecuencia destruimos la biosfera, contaminamos todo y no... Y no lo tenemos que hacer de esta manera. Todo lo que tenemos que hacer es pro provocar el dipolo y parar de dejar esto funcionar. No es que tengamos que hacer que una corriente fluya por un circuito aquí y acumulamos el potencial, solo dejen el potencial una vez, una vez tenemos la diferencia de potencial fuera del generador, mantengamos este desconectado, coloquemos un diodo por ejemplo, si permitimos que el flujo fluya en una dirección y ahora la energía en el exceso de energía, puede descargar solo con hacer que la energía fluya, hasta que cese, y esta energía puede ser usada para alimentar una carga free totalmente, excepto porque el costo de switchar la fuente, tú pagas un monto por pulsarla, obtienes mucha energía en tu carga, ¿sabes? El clásico método de gotero, el cuenta gotas para alimentar las cosas, en el que una corriente cerrada fuerza todo y tú estás debajo del triángulo pagando un poco por esta señal, y usas mucha energía en la carga. Así que, esta es la forma como deberíamos de hacer la energía. Debemos de tomar las lecciones de la naturaleza hacia el corazón. Dejemos al dipolo y a la configuración estática sin ninguna corriente fluyendo a través de él. Esto radiar, radiará energía entonces, y para siempre, esto es un generador de energía perpetua. Esto convierte la energía virtual del vacío en una honesta y real energía y sacando esta todo el tiempo y recuperar lo aprendido con algo fundamental y estudiar para determinar formas reales y buenas para captar y usar este constante flujo de energía sin destruir el dipolo del, en el generador. Bien, hablemos de sistemas de autogeneración. Hay dos formas en que podemos obtener sobre Vamos a hablar de ambas. Voy a comparar esto a una bomba de calefacción. Aquí tengo mi sistema y tengo mi propia entrada de energía. Digamos que este es el operador de entrada. La energía que entra por el operador sería EOP. ¿Está bien? Este sistema, este sistema tiene algunas pérdidas. Voy a poner las pérdidas acá abajo en la base, solo como un error. Esto está perdiendo energía todo el tiempo y es ineficiente. Digamos que es un sistema un poco pobre con una eficiencia del 50%. Como cualquier bomba de calor, así que toda la energía que entra desde cualquier fuente, el 50% de esta se va y se escapa, y no la podría usar. Justo aquí tengo la energía de, que es de salida hacia mi carga, y este será el trabajo de salida, el, verda, el verdadero trabajo de este sistema que estoy utilizando. Ahora, si tengo un sistema en que nada puede poner alguna energía en él, este podría ser, por ejemplo, algún motor eléctrico, Aquí está mi línea de energía que yo conecto y pago a la compañía de energía. Tal como el operador de entrada, ¿está bien? Pierdo el 50% de esta acá abajo. Si pongo unos 1000 joules de energía, obtengo solo 500 joules de trabajo utilizable en salida para la carga, y pierdo 500 en salida. Acá esto sería lo que se pierde en el sistema. Todo el sistema real tiene pérdidas si está haciendo un trabajo. Todo el sistema en general lo tendrá. Se podría hacer un poco más eficiente, sí, claro, pero aún así tendrá pérdidas y no aprovechará el 100%. Bueno, esto no se ve muy bien. No tendré más provecho de trabajo en salida que el que estoy teniendo que pagar en energía. Solo tengo la mitad en la salida. Esto podría ser el operador E, pero si esto es mi bomba de calor, no tiene sentido poner un operador E. Esto sería mi operador E eh, si pierdo la habilidad de usar la entrada de la atmósfera. Y tengo que usar una fuente resistiva que calienta. Y lo que obtengo es solo el 50% de eficiencia. Y estoy pagando por el ruido solo para obtener la mitad en la bomba de calor. Pero no, lo hace, no hacemos una bomba de calor de esta forma. Por ejemplo, tomándolo del ambiente, aquí, esto es energía calórica. Todo esto acá ha salido del medio ambiente. Llamémoslo entrada del medio ambiente. Ahora... Ahora, tenemos una situación diferente. Hablemos de cómo, en, de cómo la energía total entra. Tenemos dos entradas de energía. Tenemos la entrada que pagamos por la compañía, y tenemos la entrada que no estoy pagando. Bueno, solo, tal vez solo un poco, pero digamos que es gratis. Y es del medio ambiente, el calor que estoy extrayendo del medio ambiente. Así que tengo estas dos entradas, y por cierto, extraigo bastante de esta fuente del ambiente cuando se concentra... Bueno, esto no es tan interesante, porque si tengo el 50% de eficiencia, pierdo el 50%, Supongamos que ahora tenemos tres partes. Tres partes arriba y tengo cuatro partes entre, entre las dos. Si pierdo la mitad, tendré dos partes en la salida. Esto es un poco malo para la bomba de calor, pero, pero ahora tengo dos veces más de lo que pongo en la entrada. No estoy violando la ley de la conservación de la energía. En realidad, la estamos integrando para cubrir la pérdida y sacar un extra del doble de energía que ponemos. Es el, es el promedio de los problemas de calefacción en hogares. En buenas condiciones, produce tres o cuatro veces más en salida de trabajo útil. Y es por lo que tú pagas. El resto proviene del medio ambiente. Muy bien, ahora veamos un ejemplo particular y voy a hablar de partes de la energía. Y todos saben que una parte es una parte. Así que si tengo una parte, esto significa algo. Y si tengo 10 partes, esto significa 10 veces, real y fácil. Pero voy a utilizar una y siete. Una, una parte de la energía la pondré como energía eléctrica que tengo que pagar a la compañía de electricidad. Sin cuestionar, solo tengo que pagarla y el contador, el contador está corriendo. Oh, ok, digamos que esta es una bomba de calefacción muy bien diseñada. En el, mejor en, el mejor, eh, eh, en el medio ambiente pondrá el mejor caso siete veces, siete partes de energía que obtengo del ambiente gratuitamente. Así que lo que entra al sistema son ocho partes de energía. Es, es el total de la energía que entra. Una de, de este lado y, y siete de este otro lado que entra del ambiente. ¿Qué tan eficiente era el sistema? Era del 50%. Significa que perdemos la mitad de lo que entra, que son ocho partes, y se perderán cuatro partes cuatro partes que no podré utilizar. Solo habrán cuatro como trabajo utilizable. Ahora, hablemos sobre la diferencia entre eficiencia y COP, porque la mayoría de los ingenieros y muchos científicos no conocen la diferencia. La eficiencia es toda la energía que se pone en el sistema, por cualquier factor o medio. Se divide este total de energía dentro del total de energía utilizable en salida. Es la eficiencia del sistema. ¿Cuál es la eficiencia de esta bomba de calefacción? Tengo una en esta entrada, siete partes del ambiente. Son ocho partes en total de entrada al sistema. Entonces dividimos este total dentro de todo lo que hay en salida. Esto nos da expresado en porcentaje 50%. Así, la eficiencia de este sistema es del 50%. No habrá sobreunidad eficientemente sin superar el 100%. Y siempre tendremos la mitad o menos en cualquier sistema real con pérdidas. Podrás tener un generador que te dé el 90%, pero no un 150% de forma eficiente. Ahora, el COP es un asunto diferente. El COP solo ve una única de fuente de entrada y esta es la que tú pagas. Como operador, no importa si algo más pone energía dentro. Está definido por el total de energía utilizable de salida. Divides esta por el total de energía que pagas. No importa cuánta más energía has puesto. Es solo lo que tienes que pagar. Y este es tu COP expresado en decimales. Veamos. Cuatro partes en salida y una entrada, tu COP 4.0.